aquí escribí la parcial con respecto a t, pero con esta notación es de t de rho más de i i igual a cero, pero esto lo puedo comprimir aún más y escribirlo así. en donde J alfa tiene la densidad de carga en la primera componente y en las componentes espaciales tiene la corriente eléctrica bien, entonces tenemos un vector de cuatro componentes, es un vector en el espacio-tiempo de Minkowski, en la componente cero tiene la densidad de carga, y la componente, las componentes espaciales tienen la corriente eléctrica, y como tal es un, es un vector, o es la forma en la que vamos a definirlo en el espacio-tiempo de Minkowski. Así como hicimos para el vector cuadrimomento y para el vector cuadrivelocidad, tenemos la noción en el espacio de tres dimensiones y lo reescribimos en el espacio de cuatro dimensiones Recording in progress. Algo que vamos a utilizar y que necesitamos eh, ganar práctica con ello es definir, es utilizar la norma de un vector. Habíamos quedado que el producto punto, en el espacio-tiempo de Minkowski, induce una norma. Y eso nos permitía decir si el vector era tipo tiempo, tipo espacio o tipo luz. O alfa, lo definíamos. en términos de la de la trayectoria con función del tiempo propio y en su momento definimos la norma o encontramos que la norma al cuadrado de u era menos 1 esto era el producto punto y noten que es Recording in progress. La norma de U cuadrado es U alfa, U beta, Eta alfa beta. La norma de un vector la calculamos con, el, con las componentes del tensor métrico. Ah, si tenemos cualquier vector en el espacio-tiempo de Minkowski, su norma la obtenemos así. Pero también, si recuerdan, esta operación, u alfa arriba con eta alfa beta, era bajarle el índice. Es decir, esto... U beta, es u beta ubeta, U beta, ¿Tato? ¿Tato? ¿Tato vector? Pues, componentes de Recording in progress. ¿Cómo calculamos la norma dado un vector en el espacio-tiempo de Minkowski? ¿Cómo calculamos su norma multiplicando por el tensor métrico? Y poniendo el, el, el vector O de esta manera. Uh -huh. entonces Esto debe ser inmediato. Para calcular la norma de cualquier vector en M4, lo hacemos así. Bueno, esto porque noten que estamos introduciendo más objetos y operadores en Minkowski. Estamos extrapolando este vector, este es la acción de la derivada, como derivada temporal y derivadas espaciales. Este vector tiene cuatro componentes, componentes espaciales, componente temporal. Supongamos que tenemos el vector también, ahorita le vamos a dar sentido, vamos a definir el cuadrivector potencial, de esta manera. En la componente cero tiene el potencial eléctrico y en las componentes espaciales tiene el potencial eléctrico. Nuestra descripción se va a basar en estos potenciales, pero necesitamos una manera de subir estos potenciales al espacio-tiempo de Minkowski, y una forma de hacerlo es esta, definiendo en la componente cero, o que su componente cero sea el potencial eléctrico y el potencial vector, ¿vale?, Bueno, ahora permítanme calcular. Ah, no. ¿Cómo lo calculábamos? Decíamos que si tengo el índice arriba, para calcular el objeto con el índice abajo necesitamos multiplicar. por la métrica ¿Eh? ahora cuál es este? qué efecto va a tener en sus componentes la métrica ya dijimos que en coordenadas cartesianas la única componente bueno, vamos a tener componente 0,0 0. de hecho va a ser mejor esto es en abstracto, ¿no? Son todas okay. las componentes. Vamos a fijarnos en una componente. Fijamos nu como cero y variamos mi. Esto es igual a eta. Aquí tenemos una suma implícita. Pero sabemos que el tensor métrico la única componente diferente de 0, dado que dada una un número, es la 0, 0. No tenemos 0, 1, 0, 2, 0, 3. La 0, 0 y de hecho es menos 1. Entonces aquí nos queda 0, 0 a 0. Y esto es igual a menos. A cero. Pero a cero es fi. Entonces esto es menos fi. A x. Eta x. Mio a mio. Esto es igual a eta. X x. A x. Esto es. A x. Eta x x es uno. Por esto de acá. Bien. Bien. Ya podrán ver que. Cómo se relaciona a Y. Abajo. Con la Y arriba. Pues tendríamos que poner Y. Aquí. Y variar sobre mío. Pero eta tiene componentes diferentes de cero solo cuando y, cuando mu es y. Eso quiere decir que aquí tenemos a y. Y para z va a ocurrir lo mismo. Es decir, las componentes espaciales no van a cambiar cuando bajemos el índice. La componente que va a cambiar es la componente temporal y va a cambiar mediante un signo. Eso quiere decir que el vector a new es menos, menos phi, el potencial vector. Hemos definido, pues, el cuadrivector potencial como vector con el índice arriba. Cuando bajamos el índice, hay un cambio de signo en la primera componente. ¿Está bien? Bueno, y es que necesitamos a este vector con el índice abajo para definir el siguiente objeto el sensor de Faraday lo definimos como mediante sus componentes la parcial a beta menos la parcial beta algo. Definimos un objeto, un tensor, de tipo 0,2, o las componentes de ese tensor, como la antijimetrización de la derivada parcial del cuadrivector, eh, del cuadrivector potencial. Ajá. Solo que eh, para que tenga sentido en los índices, por eso necesitábamos que tuviera los índices abajo. Y esta parcial, pues significa o tiene esta representación. Tiene tanto derivadas temporales como derivadas espaciales. Una derivada temporal y una derivada espacial. Una propiedad inmediata de este tensor, ya les dije que es antisimétrico intercambiamos beta con alfa, esto es beta con alfa, beta con alfa, ¿y qué le pasa? Pues que este signo afecta ahora el de acá. F alfa beta es igual a menos F beta alfa. Es un tensor antisimétrico. Ya habíamos dicho de los tensores antisimétricos? ¿Cuántas componentes independientes tienen? 6, porque los elementos de la diagonal son cero. F00 es igual a menos F00. Eso implica inmediatamente que F00 es 0. F11 es es igual a menos F1,1. Por lo tanto, F1,1 es 0. Y lo mismo para 2 y para 3. O si quieren, X, Y, Z y T. Ajá. De las 16 posibles componentes, nos quedan 10 por la antisimetría. Bueno, y de hecho... Si vamos un poquito más, como los componentes de la diagonal son cero, de esas 10 solo quedan 6. Y en la siguiente sesión vamos a mostrar que esas 6 componentes corresponden a las componentes del campo eléctrico, a tres componentes de campo eléctrico y a tres componentes de campo magnético. Bien, bueno, voy a dejar de compartir y vamos a dejarlo aquí. preguntas ah, profe yo tengo preguntas de la tarea este es que en bueno, el primer ejercicio viene pues parametrizado nada más la x y la t este Ajá. pero nos pide creo que cuadri... velocidad y aceleración las otras las tomamos constantes o como o sea, la Y ah, y Sí, y la Z. Sí, ¿Me recuerdas cómo es la trayectoria? Nada no, más, T de... ¿Lambda? T de lambda es igual a A, seno hiperbólico de lambda sobre A. Y X lambda es, el, es A, coseno hiperbólico de lambda sobre A. Sí, ahí implícitamente nos están diciendo que el movimiento es en una dimensión. Como no nos dan X y Y, entonces eso lo podemos dibujar en un diagrama de espacio-tiempo con dos dimensiones, como el usual que hemos trabajado. La componente vertical es el tiempo y la componente espacial pues es X. Ajá, entonces el movimiento es en una dimensión espacial. Okay quiere uh -huh. decir que no te apures de lo que sea Y ni Z simplemente no están en ese espacio pero sí es importante decir cómo se ven la cuadrivelocidad y la cuadriaceleración en el espacio-tiempo de mi bosque, aunque sea uno más uno ¿Ah? en general aquí le puse M4 ¿no? porque es una es 1 más 3, la componente temporal más 3 espaciales. Pero también podemos definir el M2, que es una componente temporal y una componente espacial. M3 sería una componente temporal y dos espaciales. ¿Bien? ¿Sí? sí, y tengo la duda en el 3, que ahí sí vienen las tres coordenadas, este... ¿Cómo lo...? O sea, dice se dibujar la trayectoria, pero pues, ¿cómo le haremos ahí? Porque pues son, tienen cuatro dimensiones, ¿no? Sí. Para eso, lo más importante es que en el espacio-tiempo de Minkowski nos conviene que todo esté parametrizado con respecto al tiempo propio. Entonces, la esencia de ese problema es Encontrar el tiempo propio y parametrizar la trayectoria en términos del tiempo propio. Porque eso ya nos va a dar una idea de cómo se ve en el espacio-tiempo completo. No lo podemos dibujar, pero cuando tenemos el en R3, por ejemplo, tenemos una superficie y no puedes dibujar la superficie por alguna razón. ¿Qué haces? Tomas proyecciones, ¿no? Dices, bueno, esto se ve así en el espacio X o Z, Y, se ve así en el ZX y se ve así en el XZ, en el... ¿Cuál? X, XY. A eso se refieren, ¿no? que nos demos una idea de cómo se ve esa trayectoria en el espacio-tiempo de Minkowski. Pero para eso necesitamos primero reescribirla en, el, en ese espacio en donde la T ya no es un parámetro, sino es una, una coordenada más. ¿Sale? Entonces, ¿sería tomando como todas las proyecciones posibles? Sí. Solo la, bueno, es que había, ponamos las de X, T, Y, T, Z, T, o también X, Y, X, Z, y así. Tiene simetrías, ¿no? Además... Esa trayectoria no es una trayectoria muy complicada. Así como está en R3, en R3 la puedes dibujar, ¿no? y ya sabes qué es. Como función de t. Pero ahora me interesa que vean cómo es en función de tau, del tiempo propio. Mira, para un observador que está en reposo, ¿cómo es su trayectoria en el espacio-tiempo de Minkowski? Ah, pues la cosa es un, es un hélice, ¿no? No, no, para un observador. Ah, no. Ajá. Pensemos en otro problema, más fácil. Un observa una partícula que está en reposo. En tres dimensiones, en R3, ¿cómo es su trayectoria? Pues nada más es un punto, ¿no? Es el X0, Y0, Z0. Como función de T. Pero en el espacio-tiempo de Minkowski no es un punto, es una línea. Es una línea que va paralela al eje T. ¿Ok? Ahora, aquí les pongo una trayectoria que no es tan trivial como, un, como el reposo. No es un punto, sino es una hélice. Ahora, esa hélice, ¿cómo se vería en el espacio-tiempo de Minkowski? ¿Sí? La importancia es que vean cómo extrapolar las nociones que tenemos en tres dimensiones al espacio-tiempo de Minkowski. Para que podamos entender cómo se ven. ¿Y cómo son las trayectorias? Para que después, viéndolas en el espacio-tiempo de Minkowski, podamos decir cómo son en el espacio de tres dimensiones. Ok, y bueno, nada más, si este... sí es una lista, ¿verdad? Es que ya vi que X y T son lo mismo con el seno, o lo dejamos así ya. Um... Me dices que probablemente tengo un error en la definición. Bueno, pues o sea, es, que, es, es, que es, es que la X y X la Y están igual. en... Sí, son un seno. Sí, entonces, para que sea una ley, ¿Sí le vamos a poner un coseno. Eso lo arreglo en un momento. Ah, profe, yo igual tenía duda de la tarea. Ah... En el primero y en el segundo ejercicio nos pide usar la cuadriaceleración. Ese, ah. ese vector cuadriaceleración es tomando como la velocidad paralela, ¿no? O sea, nada más como que lo volvemos a derivar con respecto al tiempo propio. Y la aceleración se define como la derivada de la cuadrivelocidad con respecto al tiempo propio. Ah, ok. Es que yo lo busqué así como pues, en la literatura y me salía como que el caso más general, donde la velocidad no siempre es paralela a la aceleración y se define ahí como un vector medio raro, <risa> como con unos productos cruces ahí. Entonces, Ajá. en este caso qué, nada más pero... es sacar la derivada, ¿no? Sí, pero con respecto al tiempo propio. Sí, sí, esto sí. es en cuatro dimensiones. Esas expresiones surgen cuando bajas esta que vas a escribir a tres dimensiones. Ok, ok. Uh, y en el 4, no, la verdad yo no veo qué ángulo nos está pidiendo, como que no, no visualizo bien qué, qué ángulo nos está pidiendo en el 4. ¿Y <risa> ¿Si me recuerdas cuál es el 4? Cuatro? El 4 cuatro dice que unas de luz forma un ángulo tal con el eje X' prima y que, y que hay que calcular ese mismo ángulo pero con respecto a X y que tiene una expresión ahí como de unos cosenos. Coseno de phi es igual a coseno de phi prima más b entre 1 más b coseno de phi prima. Nada más que no sé, como que sin el diagrama no me imagino muy bien qué, qué ángulo nos está pidiendo. A ver, dice. Y sí, tenemos algo así. Y luego por aquí tenemos un rayo de luz. Ajá. Sí. Es x. Esto es y. y esto es ¿cómo le puse el ángulo? y ah, prima da, da lo mismo, ¿no? No lo sé. Sí, dice en el sistema primado es así. Uh -huh. Es el ángulo que forma con el eje X. Ok, eso es sobre el sistema primado, ok, sí. Uh -huh. Y la pregunta es ¿cómo se ve esto en el sistema sin prima? Pues va a tener también un ángulo phi. ¿Cómo se relaciona este phi con este phi primo? Ah, ok, ok. Vale, sí, ya ya ya, ya vi. <risa> yep, dale. Este... Eh, me gustaría dejarles una aplicación de este problema. Eh, tiene aplicaciones en astrofísica muy interesantes, muy curiosas. Es una lectura para vacaciones. Luego se las pongo, se las en el Classroom. Ahí se las posteo. Bueno, ¿más preguntas? Si no, le dejamos ahí y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. bien, gracias. Hasta luego, profe.